Hola chicas, buenos días y chicos, bienvenido, bienvenida al Susurro del Papel. Consulto mi agenda, me voy para así, se lo diré con Martita en su salón. Cojo mi dolor y la mochila y el móvil y le cierro la llave a mi escarrón. lo lo mejor terapia, pues la no medicina, me no se ve. ¿Verdad? <tose> Hoy traigo para enseñaros este paquete que me acaba de llegar a la cartera. Que viene desde Jada, Es un regalito de Rosalía. Pero antes, en el buzón, pues me he encontrado de Aliexpress un sobrecito que, como solamente uno, pues lo voy a enseñar. Que ya lo enseñé en otro haul. Que lo había pedido en, en plata. Y ahora lo he pedido en dorado. Que me gusta muchísimo. Y digo, bueno, pues. Me voy a coger. Traen 20 piezas y estaban de rebaja. Y el vendedor me ha regalado una pieza más. Es decir, que trae 21. Y es una sirenita sentada de espalda. Ay, mira, que se me ha olvidado enseñar que enseñaros. Es que son tan chiquititos que apenas y, si... La verdad es que apenas si sí que se ven. Mira, pedí porque yo le había visto a mayochi que compró en mi tienda de arte, unos cristales de nieve que a mí me gustaron mucho, a ella no me gustó pero a mí sí me gustó y entonces vi esto en AliExpress y digo a ver si se parecen al otro, estos son más bonitos pero mirad ¿veis? Y, pero solamente vienen dos pero son muy monos, ¿eh? son muy bonitos, ¿veis? son preciosos, la verdad es que sí y son en dorado y tiene tonos en celeste y azules, pero solamente ya os digo que vienen dos y dicho esto, voy a abrir el paquete de Rosalía. Vamos a ver lo que trae. Voy a abrirlo Es que paquete. Voy a abrirlo. Mirad cómo viene el paquete de Rosalía. Que, uh, que me parece súper chulo. Mirad, esto es un regalito de Marta. Que me encanta. Un molinillo, muchas gracias Marta. Es súper chulo. Qué guay. Es un molinillo que me la ha hecho ella de origami que Marta tiene siete años 7 años, sí y mira, siete o 6 para 7 y me la ha hecho Marta muchas gracias, me encanta Marta, es precioso yo no soy capaz de hacerlo de verdad de origami yo y el origami no nos llevamos muy bien muchas gracias le voy a poner un, un palito y lo voy a poner con mis popotes y después mira lo que me ha mandado Rosalía, que voy a ponerlo aquí tiene un ladito que como siempre estoy en medio de un trabajillo y lo tengo todo ocupado. Pero bueno, vamos a hacer un, lado, un lana. A ver, lo tengo todo aquí, puesto. Voy a ponerlo aquí. Así. Y mirad, me ha mandado este sello que dice con sal y pimienta. ...mirad qué chulo. Es bonito. Son figuras así como geométricas para crear fondo. Es chulísimo, ¿verdad? Qué bonito, ¿eh? Muchas gracias, Rosalía. Esta es, es raro, me gusta. Mirad que me ha regalado la loca esta. Mm. Me ha regalado este troquel Big. Que es de primera comunión. O no, porque este también vale para Navidad. El ángel, la paloma, el templo o la iglesia y la cruz. mira qué mona. Qué gracioso. Y veis, es un Big. Mira, aquí ya viene troquelada la, la paloma. ¿Veis? Me parece muy chulo. Esto también me lo ha regalado ella. Me ha regalado. ¡Qué majarona! Mira, este troquel, que también es un big, que es esta flor. Que es muy chula. Mira. Es para montar la flor. Y es un big. Mira qué bonito. Muchas gracias. Y vienen para hacer, mira. Esta, esta, esta y esta. Y después ya, pues se monta. Qué chula, ¿eh? Es muy bonita esta flor. Y después, que esto fue lo que me dijo que me iba a mandar, me ha mandado, ¿ves? Este Tilly de sitio de Que me dijo, ¿tú lo tienes? Y le dije, no. Y me dijo, pues te lo voy a regalar. Y me encanta, la verdad es que es chulísimo. Mira, viene la tarjeta de embossing, que además... Corta la, la fotografía. Es chulísima, ¿eh? ¿Veis? A ver, aquí se va a ver mejor. Y el objetivo. Mirad, qué gracioso. Esto lo tenemos que hacer para probarlo. Y es una instant. ¿Veis? Y después lleva este troquele. Que es pues para hacer en el objetivo un, un corazón. Esto tenemos que hacerlo para probarlo. En bosa y corta. Pero es chulísimo. Yo creo que esto es para hacer una shaker. Porque mirad qué figuritas más chiquititas. Y esto yo creo que se metería en el centro. Pero no lo sé, ¿eh? Y este igual. Porque es la medida de esta. Y valdría para hacer una cheque. Yo creo que sí. Pero no lo sé porque. Vamos, lo estoy abriendo con vosotras, ¿eh? Pero es chulísima. Qué bonita. Bueno, pues ya la troquelaremos. Y, y veremos cómo funciona. Bueno, no lo voy a meter. Para no hacer mucho ruido. Pero es chulísima, ¿eh? Qué bonito. El troquel de la cámara me ha flipado. Y este también. Este también es muy bonito. Pero este y este me ha dejado súper loca. Mirad, me ha mandado estas pegatinas. Anda, de JIE. Mira, qué bonita. Qué chula. Pues no sabía yo que este también hacía pegatinas. Mira, que es de JIE. No sé si se va a ver bien. Qué bonitas son, son muy chulas y vienen con foil dorado, ¿veis? Qué mona. Ay, qué bonitas son, son como de moda, una cosa así. mira la marca, ¿eh? es de J. y ¿eh? Pues es chulísima. La verdad es que están haciendo una cosa muy chula. Mira, me ha mandado dos, tres, tres Guairo de distintas. Bueno, uno de más chiquitito y dos más grandes. Esto no lo voy a toquetear mucho. Porque a mí me crispan los nervios que se enreden. Yo los tengo para guardarlos. Los guardo en... Por sep dos 2 y 2. Dos, en sobre de pompita, ¿vale? Y por separado. Pues esto lo pongo por aquí para ponerlo en bolsa. Lo pongo en pompita para que no se me cachurren tampoco. Uy, sí si es que se engancha. Y después me ha mandado... ¡Hala, qué guay! Me ha comprado este papel de arroz. O me lo ha regalado, porque yo de la colección de de esta que parece como china, de estampería qué bonito es muy bonito, me ha regalado esta colección esta es de Garden, cómo se llama Oriental Garden que chulísima y me ha regalado de esa colección también mira los Dai. que son súper chulos, eh mirad que gordo y después que esto era la otra cosa que yo me esperaba me ha regalado estas pegatinas de de lo diré de graphic 45 ¿ves? de navidad que con esta con esta colección me ha regalado dos stickers con esta colección hice yo el año pasado mi diario de navidad y no le he puesto ni una foto así que mira como ya tengo esto voy a imprimir la foto y lo próximo que haga será rellenar, el de, no el de las navidades del año pasado, sino las del 2019. Las del año pasado las tengo todavía que, que hacer y, y tengo, ya lo hago un he hecho y otro medio hace. Y, y lo tengo que, lo tengo que terminar solo. Si solamente imprimir la foto y decorarlo. Y el del 2018 tam, también está hecho, que me lo regaló Morelita y, y también está sin hacer. Pues mira qué chula. Esta me gusta como un puñado. Además ya os digo que es la colección del año, del año pasado, del 2019 de Navidad. Y esta que... Mmm, bueno... Eh, son muy bonitas Yo ya enseñé esta colección porque tengo una Y, y me encanta Lo que sí que no tengo es el, el papel de arroz El papel de arroz no Pero esta sí que lo tengo Y los dais creo que también Sí Pero bueno, como ya sabéis que estampería Tiene lo que tiene Que es que con las dos caras Vienen muy vienen muy, detallado, muy bonito Es que esto además cuesta porque estampería cierra las colecciones... Ay, no puedo pues... Ahora... Uy, es que estampería no se le cae uh, papel... Perdona por el ruido... Uy, mira... No sé, si yo te digo que... Y lo tengo guardado yo, porque... que queda. hizo un álbum con esta colección... Muy bonito, y a mí me gustó mucho, y yo dije, lo voy a hacer... Como que no he tenido tiempo... ¿Veis? Esta es la colección... Yo le enseñé la otra, pero vamos... Es muy bonita. ¿Veis lo que os digo? Esta, por ejemplo, vale, porque es la tapa aunque de aquí se pueden aprovechar cosas. Pero mirad, las hojas, ¿veis? Por aquí, y mirad por aquí. ¿Veis? Que vienen. Estamperilla lo que tiene es que te da pena usar tus papeles. Mirad, esta por un lado, pero la parte de atrás, mirad esta parte de atrás, que es la parte de atrás de esta. Pues yo diría que esta, sí, claro, es esta. mira el papel de arroz. ¿Veis? Y entonces, pues, que te da mucha pena, en realidad. Esto, mira. Que me huele. Esta, y por detrás, esta así, y por detrás, así. Que son preciosas. Si quieres que no tapa ninguno no le puede, uno, no le puede poner cartulina por detrás, y dos, yo creo que tiene que ser un álbum desestructurado para poder aprovechar las dos partes porque es ideal, es que son muy bonitas, tanto por delante como por detrás bueno, enseño un poco, bueno, un poco rápido porque esto ya lo enseñé, mira por ejemplo, esto da es medallones mira por detrás que estampado lleva. oliva, con la libélula oh, ahí arriba, bueno ¿ves? en su línea vamos ¿Ves? y esta es la contraportada, pues esta es muy bonita, y papeles de arroz la verdad es que yo no tenía, lo voy a guardar aquí dentro para que no se me atrubuen y se me atrope, y los y lo dice y que los compré también que fue cuando yo vi, una, yo creo que fue uno de los primeros que yo compré, que flipé con los DAI y con el grosor que tiene me encantan, son súper bonitos, ya me algún trabajo con ellos. Pues Rosalía, que me ha encantado todo, que muchísimas gracias. Que mmm, vamos, que yo con esto y con el otro, con, con el troquel que me dijiste, vamos súper satisfecha. Mira, qué bonita la flor. Este me gusta, pero es verdad que yo no hago mucho álbumes de comuniones de momento. Ya llegarán y llegarán todas juntas, eso seguro. Y este me ha encantado, porque es súper raro. Me ha encantado. Yo Vamos, ellos de este seguro eh, que aciertas, porque yo no tengo casi de, de fondo apenas. Y este que me ha encantado, Rosalía. Me ha gustado. Me parece súper chulo. Este lo voy a lo voy a hacer lo voy a hacer pero a la voz de ella porque para los intercambios y de halloween uy, de Halloween. De ahora del día de la morena amistad me gusta un montón una de las cositas que he estaba haciendo porque tengo un inter que yo espero que cuando ya se suba este vídeo eh, ella ya lo habrá recibido y que le e hice este esta maletita todavía le falta decoración ¿eh? que es shaker va cosida veis lleva aquí dos snap aquí va con corazones aquí también pero el cuello de estos mmm, mmm, ojales pues son muy cortitos y entonces qué es lo que pasa que no atraviesan y a mí me gusta ponerle la tiranta está aquí y entonces qué es lo que he hecho se lo he tenido que sellar con con pegamento térmico porque no, no daban la anchura y como me gustaban digo bueno ¿Veis? y es esta maletita que todavía ya os digo que falta por terminar mira al filito le he puesto un hilo súper doradito muy mono está todo ¿Veis? y bueno falta la parte de abajo también por dentro va así. Estos son cuatro brat que después no se ven por aquí dentro porque le puse el papel. Está hecho con una con la caja de, de un perfume, ¿Veis? Y bueno, pues irá rellenado de sorpresa sorpresa, ¿Veis? Y queda así. Le iba a hacer unos bolsillos a los lados, pero me parece que no. Que lo que voy a hacer es decorárselo Y ahora pues se lo quiero decorar Que creo que estaba por aquí Ah, mira, aquí está A ver, voy a cambiar ¿Veis? Con, con motivos de de San Valentín Pero claro, voy a sacarle glo, eh, con Glossy Voy a darle brill, brillito Hacelo. y por, por supuesto yo pienso que aquí lo que voy a hacer Es que le pondré un encajito o algo ¿Veis? Y me ha quedado tal que así. Y aquí también irá pegado papel porque este papel no me gusta con este. No queda mal. Esta es la propia caja, sí era. Pero bueno, le pongo ya un papel que probablemente pues sea igual que este para que haya continuidad. Pues nada más espero que os haya gustado todo a mí me ha encantado Rosalía, muchísimas gracias que no tenías por qué que lo has hecho porque has querido que muchísimas gracias yo te lo agradezco un montón hombre, lo de Marta es que vamos es súper chulo que ya te digo que le voy a poner aquí un, una pajita lo voy a poner con lo de los popotes ¿vale? también estoy haciendo yo popote, bueno ¿ves? esto es una bola de, de navidad que pone es para ti no se sé, no, pone ti tea, tis for you justo para ti supongo no no justo no y esto para ti supongo no y lleva aquí esto que lo compré en un bazar ya sé cuando yo empezaba a hacer scrap y se me despegó el filito y yo lo he pegado le he metido más purpurina y lo he pegado como he podido con con el blog y se mueven, ¿eh? ¿Ves? y por detrás lleva un corazoncito verde y un emblacito ah, me estoy haciendo popotes de esta clase y de los míos también porque me siguen gustando pues nada espero que os haya gustado lo dicho que muchísimas gracias por pasar a verlo, que si no conocéis a Rosalía que os paséis por Wallapop, que os dejaré linkado eh, aquí escrito el, el perfil de Wallapop, no sé si se llama perfil en Wallapop o la página de ella en Wallapop, que tiene muchas cositas puestas a la venta y que os paséis de vez en cuando porque va renovando y nada más, un saludo para todas, besos, cuidaros muchísimo y hasta la próxima que espero que sea pronto, chao Hola chicas, ya sé que no es Halloween pero quería enseñaros este trabajazo que me han enviado Mercedes de Susurro del Papel es que es una maravilla. Ya sé que no es Halloween, pero es que este es un trabajo digno de verse. Mira, es una caja de madera, toda trabajada, toda con texturas. Bueno, increíble, increíble. Aquí le ha puesto un táser negro, claro, para la ocasión. que una rosa negra. Bueno, es que es todo. Dice de octubre, aquí un, como una especie de escudo con un murciélago, la mano. ¿Qué me decís de la mano? Increíble, es que es todo, todos los detallitos que tiene. Aquí pone como 31, así con pasta de relieve. Súper trabajada, ya os digo. Las telarañas entintadas en marrón. Aquí una ventana como una vidriera. Murciélagos, el Happy Halloween. A ver, el otro lateral. Bueno, es que este lateral también, precioso, la bruja volando. La ventana, una calavera. Es un trabajazo. Sí, señor, un trabajazo. Yo no sé, de verdad, si me merezco tanto. Enhorabuena, Mercedes, esto es una maravilla. Pero bueno, encima, esto se levanta. Que me vais a disculpar, que con una mano no puedo. Esperad un momento. Como decía, se abre la caja y mirad. O sea, es que esto es una maravilla. Un esqueleto. Es que tiene, por donde mires, tiene cosas. El fantasma. Hay en un ataúd un esqueleto. Un fantasma con una farola, una bota de bruja, la escoba... La bruja con el caldero, aquí una vela, aquí tiene un estante, con los botes, para las pócimas, el esqueleto este aquí colgando, bueno, es una maravilla. Pero es que encima tiene aquí luz, a ver, ya está, no sé si lo apreciáis la luz. Creo que sí, a ver. A ver. Pongo en parpadeante para que lo veáis mejor. Se puede poner en parpadeante y en fijo. O sea, una maravilla. Esto lo voy a guardar como ahora un paño porque es la, la, la vela. Se ilumina, ¿eh? esto es precioso. Muchísimas gracias, Mercedes. No sé si merezco tanto. Un trabajo espectacular. De verdad, muchas gracias. Espero, chicas, que os guste a todas mucho, porque vale la pena. Creo que se lo mandaré a ella el vídeo para que lo ponga en su canal. Venga, muchos besos y muchísimas gracias, Mercedes, de verdad, porque me quedé impresionada. Es que por todos lados hay algo, ¿eh? O sea, no se ha dejado ni un rincón de la caja sin decorar. Es increíble. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias. Adiós.